¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Decidimos iniciar este 2022 con un video dedicado a los teléfonos, a Android, sobre todo a Android, no a cualquier teléfono, sino a los teléfonos con Android. Este, bueno, bien. ¿Por qué Telegram no nos muestra las notificaciones en Android? ¿Por qué? Esto puede deberse antes de entrar en cosas técnicas. Este, puede deberse a un mal uso del teléfono, porque mucha gente sé que lo que hace es como se ve abrumada por la cantidad de notificaciones que recibe en el teléfono, decide eliminarlas o borrarlas. Y ahí marcharon los mensajes de Telegram también. Si haces eso, yo te recomiendo que investigues una manera de configurar tu teléfono de manera tal de que se adapte a tus necesidades, pero no haciéndolo de esa manera. Eso es hacer algo a lo bestia, a lo bestia, tío. Eso no está bueno. Eh, si no es por eso. que Telegram no te muestra las notificaciones, entonces te voy a mostrar cinco cosas muy fáciles que se pueden hacer ahí te voy a mostrar un teléfono en pantalla que es uno de los teléfonos que yo utilizo este que es el que utilizo para, para, para tener eh, el facebook de entropía binaria el whatsapp de entropía binaria este, aplicaciones que en el, en el mío personal no instalo por temas de seguridad bueno todas las instalo ahí ¿tá? este es el teléfono del canal así que en ese mismo teléfono yo ya hice un montón de ajustes y te voy a mostrar qué es lo que hay que hacer para que tanto Telegram como cualquier aplicación muestre eh, eh, muestre las notificaciones que debe mostrar, eh, te voy a mostrar todo lo que está acá, mirá, pero va a ser todo muy rápido, es eh, muy rápido y muy sencillo, este, mira que esto es para cualquier tipo de usuario, acá no hay que saber demasiado para poder aplicar estos conocimientos, ¿Cómo se configuran dentro de Telegram las notificaciones? Eso es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? En una, en una escala de problemática donde eh, hay que priorizar, bueno, primero que nada hay que ir a revisar a ver si Telegram está bien configurado. Después hay que hacer cuatro ajustes más en, en Android, en el sistema operativo Linux. Eh, lo que hay que hacer es ir a revisar las aplicaciones y notificaciones de Android, la optimización de batería, el ahorro de datos y, el, y los datos sin restricciones de Android. Antes de seguir, te voy a decir que los menús en los teléfonos son todos distintos. ¿Por qué? Porque las empresas que los fabrican los llenan de basura. Motorola pone su basura, Samsung pone su basura, eh, Xiaomi pone su basura, entonces no basta con decir hace clic acá y hace esto. Porque cuando vos haces clic acá no encontrás lo mismo que encuentran otros usuarios. Si vos tenés un Xiaomi y haces clic acá vas a encontrar una cosa. Si tenés un Samsung vas a encontrar otra. Y si tenés otro tipo de teléfono como Motorola vas a encontrar otra cosa. Entonces, habiendo hecho estas salvedades, yo eh, utilicé este mismo teléfono que, que, que les estoy comentando porque justamente Motorola es uno de los que trae la interfaz más limpia. Motorola es una de las empresas que manosea menos a los teléfonos aunque los manosea igual como todos pero me pareció lo más neutro está eh, bien vayamos vayamos a eso entonces ahora lo primero que vamos a hacer es le damos al costado los ajustes en telegram bien vamos a telegram primero que nada y una vez en telegram vamos a los ajustes de la aplicación verdad acá ¿tá? te lo estoy mostrando ahí en pantalla para no tener que hablar tanto una vez allá adentro, vamos a notificaciones y sonidos. Y acá tenés que fijarte algo muy sencillo, que todo esto esté prendido. Prendido, prendido, prendido, prendido, prendido, prendido, todo prendido, todo prendido, ¿está? Eso es lo primero que hay que hacer. Esto, todo esto que está acá, eh, tiene que ver con las notificaciones. Mirá si será delicado el tema, mirá cuántas opciones habría que configurar correctamente o cuántas opciones se pueden tocar sin querer para que después Telegram termine por no mostrar las notificaciones después te voy a explicar por qué no, no, no muestra las notificaciones. Esto es una cosa que probablemente el teléfono esté bien, ¿tá? pero igual es lo primero, es de orden, es de manual, ¿tá? es lo primero que hay que hacer. Una vez que te aseguraste de que está todo bien ahí adentro, vamos a volver al menú de inicio. ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir a los ajustes de Android, que es lo que manosean las empresas por, lo famo por las famosas optimizaciones de batería. Y por las famosas inyecciones de bloatware. ¿Qué es una inyección de bloatware? Inyectar, ya sabes lo que es. Y bloatware son programas que solamente le sirven a la empresa que los creó. No te sirven para nada a vos. ¿tá? Ese es el tema. ¿Cómo hizo Windows durante toda la vida para que Internet Explorer fuera el navegador más utilizado? Inyectándolo a la fuerza en Windows. Si le hubieran dado a la gente la posibilidad de elegir, unos hubieran usado Internet Explorer, otros hubieran usado Opera, otros Google Chrome, otros Mozilla Firefox y otros, otros navegadores. Pero no... Al inyectar bloatware, vos te asegurás como empresa desarrolladora que la gente no solamente va a usar tu hardware, en este caso los teléfonos, sino tu software también. ¿tá? Entonces, ahí hay un montón de problemas. Primera cosa que había que revisar, ya está revisada. Si tenés todo hacia la derecha, todos los interruptores prendidos, ya Telegram está bien y no hay que hacer más nada. Ahí adentro. Ahora vamos a ir a aplicaciones y notificaciones dentro de Android. ¿verdad? Eh, entonces, vamos a desplegar el menú. sí, Un poquito más. Vamos a este engranaje que está aquí, ¿tá? que son los ajustes del sistema. Y ahí vamos a buscar, siempre guiándonos por la parte derecha, por, por la derecha, lo, lo que puse aquí, exactamente aquí, que es aplicaciones y notificaciones. Vamos a entrar ahí. ¿tá? Ver todas las aplicaciones, vamos a poner ahí. Más allá de que Telegram ya está acá y yo pueda usar ese, ese atajo. Pero no, yo me voy a guiar por lo eh, estándar, no me voy a guiar por las casualidades. Así que verlas. X aplicaciones, acá puede decir 125, puede decir 8, puede decir 49, no importa. Ver las aplicaciones. Entonces ahora voy a buscar a Telegram dentro de todo esto, ¿está? Por, por, por orden alfabético está esto acá, ¿tá? Así que voy a Telegram y entro en Telegram. Tenés que ir acá a donde dice notificaciones. Mostrar notificaciones. Esto tiene que estar encendido y todo lo que está abajo también, todo. ¿Te acordás como hicimos recién en Telegram? Que todo tenía que estar hacia la derecha, todo tenía que estar, in los interruptores tenían que estar todos prendidos. Bueno, acá es lo mismo. En este lugar es exactamente lo mismo. Hecho, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir a la optimización de batería, que acá, acá hay un temita que te voy a explicar. Eh, nos vamos de acá. ¿tá? Nos vamos al primer menú, al menú principal. Entramos de vuelta por la duda para que lo veas. Eh, voy a la ruedita dentada y voy a optimización de batería para no buscarlo en este menú que probablemente no encuentre nada voy a poner opti opti a ver qué pasa optimización del tiempo de reposo esto es lo más importante optimizador del tiempo de reposo vamos a meternos ahí está vamos acá optimizador de tiempo de reposo de las aplicaciones y ahí otra vez buscamos a telegram las aplicaciones mal desarrolladas, por ejemplo, Facebook y seguramente Messenger, no sé, pero supongo que sí, ofrecen siempre un alto consumo de batería. Vos acá tenés la oportunidad de configurar cómo querés que se comporten todas las aplicaciones de tu teléfono, todas y cada una de ellas, salvo las del sistema, que eso lo maneja Motorola lamentablemente, tenés este, la posibilidad de elegir cómo se comportan en lo que tiene que ver con consumo de batería de tu teléfono de tu teléfono, las aplicaciones drenan batería literalmente de tu teléfono y vos tenés que hacer algo con eso, porque si no la batería no te dura ni media hora, ¿está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar primero que nada Telegram, que es a lo que vinimos. Miren qué interesante, Telegram no está como alto consumo, ¿está bien? Vamos a ir acá y le vamos a decir que no optimice, vamos a decirle a, a Android, deja Telegram tranquilo. ¿Cómo hacemos eso? Le sacamos para la izquierda. Aplicación optimizada, no. No optimices nada, Android. No utilices nada y cada vez que optimizás, haces lo que ya sabes. ¿tá? Así que, vamos ahora por acá. Optimización de activación en no sé qué, no optimizar. Optimización de inactividad en no sé cuánto, no optimizar. Datos de red en reposo, no optimizar. ¿tá? Todo esto tiene que estar ahora para la izquierda. Aplicación optimizada, no. Estamos hablando de Telegram, ¿verdad? No de todas activación en reposo no, inactividad en reposo no, datos de red en reposo no, no optimices nada. ¿tá? Eso es lo otro que había que hacer. Eh, antes de seguir con el ahorro de datos y con el tema del wifi te voy a explicar algo. Las empresas que desarrollan teléfonos, como no pueden desarrollar mejores baterías que las que ya hay, lo que hacen es trampa. ¿Y cómo hacen trampa? Hacen una batería común que dura tiene una, una duración aceptable, y para hacerla rendir el doble o el triple de lo que debería rendir físicamente y lógicamente, lo que hacen es instalar un programa que se llama Battery Saver, generalmente, que lo que hace es matar aplicaciones en segundo plano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir matar aplicaciones? En informática matar una aplicación es cerrarla violentamente. ¿tá? No... Darle desde el menú archivo salir o programa salir o terminar y esperar a que responda. No, no, matar es pegarle un hachazo, Búmbate, ya está, te vas. Eso es matar y eso está mal. Eso está mal. Eso es como tirar del cable de la vera para que se apague. Está mal. Es como tirar del cable de la tele para que se apague. Está mal. Bueno, esto también está mal, pero funciona así: matar aplicaciones de segundo plano. Ahora, ¿qué quiere decir segundo plano? Las aplicaciones que no estás usando en este momento, o sea, todas. Cuando vos dejás el teléfono en reposo, no estás usando ninguna aplicación. Y ahí viene el battery saver y pas pas pa, pa, pa le, pe, le mete hacha a todas las aplicaciones. ¡Hachazo, hachazo, hachazo! Por eso la telefonía móvil funciona como funciona. Porque cada fabricante manosea de manera grosera, tosca, y con ninguna ventaja para el usuario muchas veces, creando un montón de problemas a la vez. Entonces esta es el, el, la cuestión. Ahora, ¿son tan poco inteligentes que, que le meten hacha a todas las aplicaciones? Facebook tope, a Facebook no me lo viste. a no me lo toque, a WhatsApp me lo toque, a las aplicaciones más manzúpero no me las toques. ¡Es la ley del más vivo! Así funciona el Battery Saver, excepto Facebook, Instagram, Whatsapp y alguna aplicación del propio fabricante, a lo demás pega legal. Por eso después aparecen estos videos y por eso después vos, como usuario, sos el que tiene que romperse la cabeza y configurar las cosas. Es cierto que hay que tener un poco más de alfabetización digital. Es cierto que la gente debería involucrarse más con los dispositivos que utiliza y eso es responsabilidad de cada uno. Eso no tiene la, la, la culpa ni Microsoft, ni tiene la culpa Motorola, ni tiene la culpa Linux, ni tiene la culpa nadie. Nosotros debemos familiarizarnos con el ecosistema técnico, por lo menos mínimo, de cada equipo que utilizamos. Y a eso no le podemos echar la culpa a nadie. Eso es culpa nuestra, responsabilidad nuestra. Sa habiendo salido de eso habiendo entendido eso y habiendo entendido lo que acabo de explicarte del battery saver vamos a continuar con eh, el resto de los ajustes que ya, ya estamos ahí ¿ta? vamos a ir a ahorro de datos vamos a ir para atrás para atrás eh, como decía Gasaya, se van para atrás este, se van para atrás y acá vamos a ir a ahorro de datos ahorro de datos Está acá en Internet y redes. Vieron que lo estoy escribiendo acá arriba en el buscador y luego accedo a lo que yo quiero, porque los, los este, menús de Android son como los menús de Windows hacer clic derecho acá, apretá el botón tal, pestaña tal, apretaste vínculo que se abre otra pestaña. Eso en, es esa, muy típico. en esa ventana lo que tenés que hacer es clic en la pestaña no sé qué. Lo, y lo conocés ahí, con el botón y la web. La bueno, se yo se también lo, lo conocí. Y, es... y al final cuando vos querés retroceder o ir más para adelante no sabes ni dónde estás parado. Bueno, Android, lamentablemente, este, es un sistema Linux, pero es un sistema Linux bastante ineficiente y el cual le falta muchísimo. Por ejemplo, ¿qué le falta? Eh, poder hacer un montón de usuarios, poder hacer varios usuarios para el teléfono. Así yo puedo prestar el teléfono y no tengo que comprometer todos mis datos a la persona, no se los sirvo en bandeja a la persona que se los estoy, en este, verdad, este, prestando. ¿sá? Por ejemplo, eso es una de las tantas cosas, pero hay mil cosas que le faltan a Android. ¿Qué le falta? Que no sea tan difícil de instalar en un teléfono Android, porque yo tengo derecho, así como puedo instalar Windows y puedo instalar Linux en mi computadora, tengo que poder instalar la versión de Android que yo quiera acá adentro. Por ejemplo, sacar esta versión toqueteada por Motorola y poner una versión libre, totalmente libre, sin toqueteo de nadie. Porque a mí el manoseo me gusta si me gusta a me está manoseando, ¿verdad? No me gusta que me no manoseen todos. ¿Está bien? Bueno. En broma, pero en serio. Bueno, bien, vamos a continuar. Entonces, estamos en acá. Y ustedes se aprenderán, ¿y acá qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a ir a ahorro de datos. Lo que voy a hacer es ir acá, primero que nada, y fijarse que esté en desactivado. Ahora. Si querés hacer las cosas mejor, si vos lo tenés activado esto, lo que hay que hacer, que es? Ya te habrás dado cuenta, desactivar a Telegram, ¿está? A Telegram hay que sacarlo de todo lo de optimización posible, ¿está? De, de Nokia, de, de quien quieras vos. Hay que decirle, no toquen, no me toquen a Telegram porque los voy a matar. Eso es lo que hay que decirle, ¿está? Entonces, en el caso de que vos lo tuvieras así, esto, lo que vas a hacer es ir aquí, Vas acá adentro y te fijas que Telegram esté seleccionado. ¿Por qué? Porque esto es datos sin restricciones. Sí, a Telegram datos sin restricciones. Ahora, si querés hacerlo más fácil, venís acá y eliminás el ahorro de datos. Porque esto no sirve para nada. Lo único que hace es bajar la calidad de audio y de video de las videollamadas. Reducir la calidad cuando vos estás mirando videos de YouTube y todo eso. Honestamente, otro tema es ese. Si vos tenés un teléfono, y tenés, por ejemplo, un contrato eh, que, con el cual no llegas a fin de mes, está bien que uses estas cosas, pero acordate de sacar a Telegram de ese ecosistema. O, mejor dicho, activar el ahorro de datos y eh, decirle que a Telegram no lo toquen, como te estoy mostrando acá. Yo prefiero esto dejarlo desmarcado, así me, me olvido de problemas en mi teléfono. Con esto desmarcado ninguna aplicación va, va a proceder mal, ¿está? Eh, con esto marcado, puede que sí, puede que no, puede que alguna sí, puede que alguna no, ¿está? Bueno, bien. Eh, bueno, vamos a Wi-Fi, vamos a wi vamos para atrás, Wi-Fi, ¿está? Escribimos Wi-Fi, y vamos a control de Wi-Fi, vamos aquí, y ahí adentro, datos sin restricciones, tenemos que encontrar, ¿está? Datos sin restricciones, entonces, lo mismo, este menú te lleva al mismo lugar, al que estábamos recién, tenés que marcar a Telegram, como diciendo, a esta aplicación, la de las restricciones, ¿está? Bueno, hasta ahí va este video que tiene que ver con, pura y exclusivamente con Telegram, pero que sirve para cualquier aplicación, para Signal y todo lo demás. ¿Por qué para WhatsApp no sirve? Porque WhatsApp hace todos estos ajustes de pesado, los hace de garrón, los hace y chau. ¿Eh? Así es como funciona la mentalidad del de ahora Grupo Meta, ex Grupo Facebook. ¿tá? Y así funciona Microsoft también. Se hace lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo, y si no te gusta, te vas. Esa es la filosofía de Apple, es la filosofía de Microsoft, es la filosofía de el grupo Facebook, ahora grupo Meta, o como se llame. Entonces, por eso no es necesario optimizar en este sentido a, por ejemplo, WhatsApp. ¿tá? Espero que te haya servido. Es una consulta que me hace pila de gente, muchísima gente me pregunta por esto, la mayoría de usuarios de Telegram que se metieron a Telegram desde aquella vez que WhatsApp se puso medio, medio complicado con sus políticas, o los que se vieron como en la necesidad de usar Telegram porque había gente que solo usa Telegram como yo, por ejemplo, que tengo WhatsApp pero lo tengo para otra cosa y en otro teléfono y solamente para reuniones de profesores y nada más porque los profesores no dejan de usar WhatsApp, solamente por eso y porque yo trabajo como profesor y me pierdo mucha cosa y entonces lo tengo ahí, lo veo cuando puedo y listo, es un historial de lo que va pasando tampoco estoy pendiente de Whatsapp y no me interesa Whatsapp, pero bien Mientras el mundo no cambie, nosotros cambiar el mundo está complicado. Bueno, dejo por acá el video porque me estoy extendiendo demasiado. Quizás porque es el primer video de todo el año. Este, Déjame en los comentarios acá abajo si te gustó el video, si te pareció bien. Todo lo que vos quieras. Este, si vas a, a generar improperio, por favor, que sea con calidad, que sea con arte. Este, y si vas a generar florilegio, te agradezco porque desde ya hace muy bien. Así que vamos arriba. Muy buen 2022 para todos. Vamos a arrancar con toda la fuerza este año. No importan lo que venga en contra, vamos a darle con todo que se puede. Está arriba, que pasen lindo.